Esto es para las noticias de Javier Mesa-Rech. Este ninot es de la falla Evaristo Vasco Llega, yo soy Inmaculada Ibáñez, la artista. Es un que representa la piroteña china contra la piroteña valenciana. Como podéis ver, es un, es un petardo chino que al final ha podido con el troll de back de toda la vida nuestra. Bueno, ¿cuál es el lema de la falla? Nos ha tocado la China. Bueno, ¿y qué destacarías de esta falla? Nada, simplemente que esta falla compara eh, lo que es el mundo chino con el mundo valenciano, las cosas que tenemos en común y las cosas que tenemos diferentes. Cada escena trata pues, eh, la gastronomía, en esta tratamos eh, la pirotecnia, en otra la indumentaria y más o menos es, eh, se ve las diferencias y las cosas diferentes. Bueno, pues muchísimas gracias Lima por esta explicación y mucha suerte también en esta exposición del Linod con tu apuesta. Gracias.